La habilidad para ofrecer valor agregado es simple. Busque oportunidades que superen las expectativas y luego entre en acción. Observe a este mesero y note cómo él está siempre alerta para ofrecer valor agregado a su servicio. Buenas tardes, señora Platas. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, gracias. ¿Qué detalle de usted en recordarme? ¿Cómo olvidar a uno de nuestros más finos clientes? ¿Ya decidió qué ordenar? Sí, me gustaría ordenar pollo florentino con papa al horno y el aderezo del día en la ensalada. Y desea el aderezo a un lado, ¿verdad? Sí, Dios, qué memoria la suya. <risa> ¿Hay algo más que pueda hacer por ahora? No, a menos que tenga un gato hidráulico a la mano. Estaba aquí enfrente de compras y cuando regresé a mi auto la llanta estaba baja. Creo que tendré que llamar al club del automovilista cuando termine de comer. No me gustaría que lo hiciera. Se tardaría horas esperando a que vinieran. Le diré algo. Si desea, puedo llamar yo mismo y si vienen cuando aún esté comiendo, alguien de aquí los acompañará para asegurarse de que le arreglen su llanta. Eso sería maravilloso. No sabe cómo se lo agradezco. No es nada. Estar alerta a la oportunidad es lo primero para agregar valor al servicio. Lo segundo es entrar en acción para asegurarse de que la oportunidad para ofrecerlo no se pierda. En ocasiones usted dependerá de otros para agregar valor a su servicio, pero usted será quien detecte las oportunidades y le dé seguimiento al servicio. Buenos días, Cuartel del Centro, Reservaciones. Habla Mari Díaz. Sí, habla el Teniente Luis Domínguez. Llegaré de Guadalajara el próximo jueves. Y necesito un cuarto hasta el próximo viernes. Sí, teniente. Nos agradará tenerlo en la base. Tengo un cuarto para esa fecha y puedo confirmarle su reservación ahora. ¿Hay algo más que necesite? Ahora que lo menciona, me gustaría ver el juego Marina contra Armada en la tele este sábado. ¿Podría asegurarse de que funcione? No hay problema, señor. Iré personalmente. Gracias por llamar. mantenimiento, habla Betty Martin, ¿puedo ayudarle? Hola Betty, habla Mari, ¿sabes? Registré al teniente Domínguez para el jueves en el edificio B, cuarto 104. Quiere ver el juego de fútbol el sábado. ¿Podría checar mantenimiento su televisor antes de que él llegue? Seguro Mari, no hay problema. Mari entró en acción para asegurarse de que el televisor funcionara para su cliente. ¿De qué manera podría agregar aún más valor? Quizá podría arreglar que le entregaran palomitas de maíz durante el juego, o averiguar si en la base planean instalar una pantalla gigante. El hecho es que no es tan difícil agregar valor al servicio. Manténgase alerta a las oportunidades que vayan más allá del ordinario para ofrecer algo especial a su cliente. Ponga atención a lo que hacen y dicen, luego actúe para satisfacer sus necesidades.